Buenos días, buenos días. Lo más importante de, de esa presentación es que soy amigo, creyente y defensor de la industria del petróleo y gas. ¿Okay? <tose> Quiero darles un saludo muy especial a, a todos los que nos están acompañando. Eh, muchas gracias, Clara, por acompañarnos, no solo en tu condición de eh, presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sino en nombre de la ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez. Nos sentimos muy complacidos, como siempre, de que estés con nosotros. Bueno. Saludo a las, a las empresas que nos acompañan, a quienes han ayudado a que este evento sea posible, a los conferencistas y panelistas, algunos ya los veo que han llegado. Nelson, qué bueno tenerte acá, como siempre. En nombre de Campetrol también a mi equipo del ACP. Este foro hecho de sostenibilidad no es un foro únicamente de la, de la Asociación Colombiana del Petróleo. Este es un espacio de la industria, de las empresas, de sus trabajadores, empleados, de quienes hacen posible... Que todos los días Colombia no solo cuente con unos recursos energéticos fundamentales para su autosuficiencia, sino para que contribuya a que este país funcione y a que su economía avance. Este es el foro entonces de. Sí, de la industria del petróleo, el gas, los combustibles líquidos, pero es un foro que es de todos y es ojalá cada día más de todos los colombianos. Nos estamos dando cita en Barranquilla por segunda vez, una ciudad que con, con visión, con perseverancia, se ha ido constituyendo en un, en un faro energético de Colombia, y agradecemos, por lo tanto, a sus autoridades y al alcalde que nos va a acompañar mañana por abrir nuevamente las puertas de Barranquilla y, en general, de la, esta costa caribe colombiana. En estos días, como se indicaba hace un momento, vamos a hablar de, de crisis climática, vamos a hablar de la responsabilidad de Colombia, en esas crisis climática, de nuestras vulnerabilidades, de los desafíos que tenemos en materia de adaptación, que no son menores. Vamos a hablar también de cuál es el rol de la industria, el petróleo y gas, de los combustibles líquidos en este entorno tan exigente, Vamos a hablar de transición energética. De transición energética justa y algo muy importante, de cuál es el concepto de justicia en una transición energética. Y les digo de cuál es el concepto de justicia en una transición energética, porque la lógica indica... que los países que más emiten deberían contribuir a que los países que menos emiten ayuden a hacer sus transiciones energéticas sin sacrificar su desarrollo. Justicia energética debería significar no poner en riesgo la calidad de vida de las sociedades, de las comunidades, de los países, esa calidad de vida que ya han alcanzado y el desarrollo que tienen previsto cayendo en el empobrecimiento. Por justicia energética deberíamos entender, por ejemplo, cómo lograr no solo mantener, sino mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades donde hoy día está la industria y que dependen tanto de ella, ¿cómo vamos a asegurarles que en una transición a ellos no les va a ir mal, sino que por el contrario les va a ir mejor? Significa también no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, no sacrificar los ingresos por divisas, eh, tener muy claro cómo, si no va a ser complementar, cómo ir sustituyendo esos ingresos, incluidas las regalías. Y significa cómo lograr llevar energía aquellos rincones de Colombia e incluso en las ciudades donde, donde se carece de esta, donde hay pobreza energética. Estos son solo unas, una, unas píldoras para uno de los temas que vamos a tratar aquí, en este importante foro. Y por supuesto, también vamos a hablar de inclusión social y laboral, de los desafíos que hay en materia de cómo implementar de la mejor manera posible tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y los retos inmensos que hay en movilidad, porque sin duda, y ustedes lo saben, quizá el principal desafío realmente de la transición de Colombia es la transformación del parque automotor. Ya contamos con una matriz eléctrica que es limpia muy limpia. Y el gran desafío es cómo vamos y a qué ritmo avanzando en una transformación y en una revolución en la movilidad. Pero hay algo muy importante, es que vamos a tener la oportunidad de hablar de las empresas. ¿De qué están haciendo las empresas? Lo uno, para reducir las emisiones en sus operaciones. Hay un compromiso y unos esfuerzos extraordinarios que se están adelantando en la materia. Lo segundo, para contribuir a capturar gases, dióxidos de carbono que ya están en la atmósfera a través de proyectos ambientales muy importantes en temas de aforestación, de reforestación y que a veces el país desconoce. Y lo tercero, hay varias empresas que han abierto unidades de negocio para contribuir a una generación de electricidad con fuentes renovables y aportar así a la oferta de electricidad del país. Son hechos de sostenibilidad. Cuando decimos hechos, es porque no es retórica. Y no es retórica porque este sector es líder. Este sector es líder no solo en el compromiso con ayudar a atenuar, complejo por supuesto, la crisis climática global, entendiendo lo poco que Colombia puede hacer al respecto, pero es líder. El cómo logramos nosotros en Colombia tener eh, unas actividades productivas cada vez más limpias, más amigables con el medio ambiente. Y se los digo, y sé que cada uno de ustedes que está aquí, que ha estado, está en la industria, lo conocen. Debemos sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas de lo que está haciendo la industria del petróleo y gas en materia ambiental en materia climática en materia de transición energética las empresas privadas ecopetrol las empresas de bienes y servicios a lo largo de toda la cadena la exploración la producción, en el transporte en la actividad de refinación en la distribución hasta llegar al consumidor final. Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que está haciendo la industria. Hoy vamos a hacer algo además que no hemos hecho antes, y es a hacer unos reconocimientos. Vamos a hacer entrega de unos premios que llamamos Hechos de Sostenibilidad, con apoyo de Sentido Verde. Sentido Verde es una consultora que nos ha ayudado a revisar y a validar los proyectos que presentaron las empresas. Pues bien, vamos a reconocer a algunas empresas que están haciendo un trabajo extraordinario en esta materia. No significa que las otras no lo estén haciendo. Es que uno tampoco puede salir a premiar 100 empresas, porque entonces se le pierde total eh, pues, valor el reconocimiento. Entonces, muchas gracias, también a Sentido Verde, obviaremos eso. Y hay una reflexión que quiero darles y es que en últimas creo que las empresas como generadoras de riqueza, de valor, de empleo, como productoras de bienes y servicios públicas y privadas y los ciudadanos, en últimas somos los principales aliados con los que cuenta el país y con los que termina contando el planeta para sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Por una razón, porque si nosotros en las empresas y como ciudadanos incorporamos, por un lado, eh, no solo eh, medidas de sostenibilidad en las operaciones, en las actividades y como ciudadanos hábitos que conduzcan a la sostenibilidad, significa que estamos abordando el desafío desde la oferta y la demanda y es así como debemos abordarlo. Y, y ahí es donde hay también un gran esfuerzo por hacer. Hay un trabajo que está adelantando en el territorio, en materia de gestión de conocimiento, ver cómo logramos que en las comunidades se entienda, primero que se entienda mejor lo que es esta industria, que se entienda que esta industria, su compromiso con lo ambiental, no es, eh, no es por un como por un sentimiento de culpa, no. Es porque creemos que independiente del sector económico debemos aportar y debemos contribuir, y esta industria es una industria de energía, y es una industria que a través del tiempo, sin ser infalible, ha desarrollado estándares, eh, se preocupa genuinamente por hacer las cosas bien y por lograr eh, crear valor en los territorios en los que está. Entonces, ese trabajo en territorio está siendo y debe continuar siendo muy, muy importante. Termino indicándoles que eh, estos desafíos de la crisis climática global, el aporte módico que, que podemos hacer a la misma de Colombia, pero en especial es cómo logramos nosotros también entonces como país eh, mejorar. Tiene éxito en la medida en que identifiquemos en qué somos efectivos. Nosotros no podemos disparar en regadera, ni tampoco podemos adoptar recetas de otros países, menos de Europa. Eh, cada país tiene su propia realidad y nosotros tenemos nuestros propios desafíos en materia climática eh, y no se trata entonces de, de hacer como una, un copy-paste de dictados de otros países Ahí es fundamental entonces continuar trabajando gobierno-industria, como lo estamos haciendo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como lo estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en, como estamos haciendo con la ANLA, entre otras entidades. Bueno, mmm, sin industria del petróleo y gas no hay transición energética. Y nosotros somos conscientes de ello y por eso estamos aquí para decirle a Colombia que cuenta con nosotros y que va a continuar contando independiente de las vicisitudes, independiente de las coyunturas. Por una razón, porque lo que está de por medio son causas mayores, y causas que no nos pueden a nosotros distraer y causas en las que debemos necesariamente eh, perseverar. Bienvenidos a esta segunda versión entonces de Hechos de Sostenibilidad. Disculpen si me extendí. Y pues nos vemos más tarde, estaré creo que en un panel eh, y claramente en las conclusiones, donde vamos a recapitular ojalá unas reflexiones de lo conversado de estos dos días. Y si hay espacio, pues también para que hablemos un poco de la coyuntura que no deja de ser exigente. Muchas gracias.